mis comidas preferidas son de Argentina, las empanadas, eh, el pan de provolone que me gusta más que la pizza y los churros con un de leche.